Muy buenas, pues ya estamos en el tercer vídeo del MSXVR, o sobre el MSXVR. Ahora vamos a aprender nuevas cosas. Tenemos una ROM, que es el este que funciona en MSX2, y el Nemesis, que funciona en MSX1. Pues vamos a hacer una jugada que es, voy a lanzar el Aleste para MSX1. A ver qué pasa. Lo primero es que dice, oye, no tengo ninguna máquina de MSX1 y la por defecto de es la VG8020. ¿Me bajo sus ROMs y sus cosas? Pues sí, claro. Bájatelo todo. Ahí lo tiene. Cartucho detectado en el slot 1. Al este, MSX2. Y se estrella, lógicamente. Vale. Salimos con control al Q. Cursor hacia arriba. Vamos a lanzarlo con un MSX2. Que ya teníamos descargado. Recordar, un 80-50. ¿Vale? Un Philips. Pues ahí está el juego. Perfecto. Vale. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Vamos a probar ese Nemesis. Play Nemesis cuando, bueno, lo hago muy rápido y no os he dicho nada, es si pulsas el tabulador, ¿vale? yo escribo las primeras letras y le doy al tabulador él va buscando nombres que empiecen por esas letras y lo va poniendo, si hubiera más, pues saldrían más MSX uh. ese es nuestro VG8020 y ahí está nuestro nemesis vale pues funcionando control alt q vale ya tenemos o ya sabemos mejor dicho cómo lanzar juegos eh, para diferentes msx no generaciones la 1 y la 2 pero hay más máquinas, aparte de la VG8020 y la, y la 850. Entonces, vamos a comprobar una cosa. En este directorio, en el Dollar $System, que nos muestra o qué tenemos dentro. Este es parte del corazón de lo que es el MSXVR. ¿vale? Hay un montón de directorios, un montón de ficheros que hacen muchísimas cosas. Pero lo iremos viendo poquito a poco. Ahora quiero ver qué máquinas son las que tengo de MSX instaladas en el MSX VR. Pues me voy colando por aquí. Me he metido en el directorio vMachines y ahora en el directorio ROMs. Y tengo aquí mis máquinas MSX. ¿Qué tenemos aquí? El fmpack.rom. Esto ha sido porque antes he hecho una trampa. Ya os enseñaré cómo bajarse el fmpack.rom pero vamos a hacer una cosa mucho mejor no es para bajarse o el FM Pack o el Music Module o lo que sea nos vamos a bajar todo queremos todo lo que soporte el MSXvr. ahora lo vemos ¿qué más tenemos? pues tenemos CBIOS vamos a ver qué tiene pues ahí tenemos todas las ROMs de CBIOS y tenemos Philips que efectivamente tenemos todo lo que tiene que ver con las máquinas 8020 y 8250, Es decir, un MSX-1 con su controlador de disco, que es el Philips eh, Disc, y la, 8zo, la 8250, que es un MSX-2. Vale, pero... ¿y dónde están todas esas otras máquinas que soporta el MSX-VR? Porque soporta mucho más máquinas, y no solo de MSX. ¿Dónde está todo eso? Pues desde aquí. Desde el VR System, lo vamos a ver. Desde el VR System tenemos un icono que es este. Update all BIOS. ¿Qué es lo que hace este icono? ¿O qué lanza o qué ejecuta? Pues dice, desde el VR2 lanza el PKG barra Install VMachine System ROMs. Y eso lo que va a hacer es descargarse. Todas las bios de todas las máquinas que soporta el MSXVR. Pues vamos a probar a ver si se lo descarga todo. ¿Vale? Aquí tenemos un disclaimer de estos de, oye, tú te haces responsable de lo que estás haciendo, bla, bla, bla, que sí, que sí, que sí, me hago responsable. Ok, vamos a descargar todo. Alguien en mi barrio está tirando cohetes y petardos, celebrando el bonfire. Vale, pues se lo ha descargado. Estupendo, ¿no? Vamos a comprobar en ese directorio que hemos visto antes, vmachines, roms, ¿qué es lo que ha pasado? Pues mira, ahora tenemos un directorio Coleco, Sega, ZX, el de MSX... CPC y Commodore 64. Es decir, tenemos Astra, tenemos Spectrum, tenemos la Coleco y tenemos una SEGA. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí en el MSX. Puh, un montón de cosas. Vamos a hacer una pausa aquí. Barra P. Pues tenemos BIOS de la Moonsound, del MSX 2 Plus, del Music Module, del FM Pack, de Opsonet. ¡Hola, Pepe! ¡Esto es tuyo! ¡Esto tiene que ver con tu mundo! Eh. La SFG, que es otro chip de sonido. La Nextor tal, para, para hacer cosas de VR Tunnel, Sunrise, puff, un montón de cosas. Vale, y luego máquinas. O sea, lo que son marcas. Daewoo, Pioneer, bla, bla, bla. Nosotros solo teníamos el Cebios y de Philips. Y ahora en Philips, si os fijáis, pues tenemos muchas más máquinas que las que teníamos antes. Antes teníamos solo la... La, el MSX1, el 8020 y el MSX2, el 8250, quiero recordar. Bueno, pues el caso es que ya tenemos todo de todo. Bien, quiero meter este pequeño vídeo que además he cambiado a la plantilla del vídeo un poquito para ver si. Bueno, le damos más visibilidad al, al teclado para que se vean las teclas que se pulsen, aunque a mí no me parece del todo importante porque ya lo digo yo de viva voz, pero, bueno, no está de más. Y hemos empequeñecido un poquito también la pantalla de, de comandos de línea de comandos, y he metido abajo un notepad para, bueno, pues para escribir las cosas que voy metiendo por ahí de comandos y tal, pues recordarlo por ahí abajo. Eh, como nos hemos bajado ya las ROMs, ¿vale? De todas las máquinas que soporta el VR, eh, lo que vamos a comprobar es que no solo por el hecho de tener las roms van a funcionar dichas máquinas me explico vamos a ver aquí hay un directorio configs que contiene vamos a organizar esto un poco mejor y más lento barra p para que lo pause y barra s que es el acrónimo de short que es para que lo ordene lo ponga por orden alfabético bien aquí tenemos un montón de ficheros xml que corresponden con los modelos de las máquinas vale pero qué relación tienen estos XMLs con lo que nos hemos descargado de las bios pues lo vamos a ver muy fácil bueno como veis están todos ahí está la máquina mx 1 msx2 xml que son las que yo uso eh, en el en la línea de comandos, cuando hago, cuando hago el play y el barra, ¿no? El tipo de máquina, MSX1, MSX2. Pues vamos a echarle un vistazo a esto. A ver, control-c. Tenemos un editor en el VR que se llama edit. Y quiero ver ese fichero del MSX1 eh, XML. Muy bien, pues, ¿qué tenemos por aquí? Esta es la máquina por defecto de MSX1 ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, pues un montón de, de comandos de cómo funciona y cómo, pues bueno, cartuchos, qué dispositivos tiene, eh, pues bueno, el, el, ¿cómo se llama esto? El chip de sonido, etcétera, etcétera, la VDP, tal. Pero lo, uh, lo que es importante, aquí viene definido qué ROM va a usar para esa máquina. Es decir, la máquina por defecto MSX1 lo que está haciendo es usar las ROMs, esta y esta de aquí, que son las del VG8020. ¿Vale? De igual modo, vamos a salir de aquí, control Q, que si edito la del MSX2, vamos a ver cuál es la máquina que usa por defecto. Aquí la tenemos, la 8250. ¿Vale? y todas las cosas que tengan que ver con esa máquina. Vale, esto es bastante avanzado, pero es simplemente quedarnos con la copla de que si en este directorio, barra P, barra S, si en este directorio tenemos los XMLs de las configuraciones de las máquinas, es decir, qué ficheros necesitan de esas ROMs y esas cosas, y tenemos también descargada, lógicamente, todas esas ROMs, eh, la máquina tiene que funcionar sí o sí vale y poco más en este vídeo no quiero liaros con muchas cosas más esto simplemente es un tema anecdótico y bueno ya iremos viendo qué otras cosas hay por aquí dentro de, del corazón de la msxvr incluso cosas que podemos tocar o bichear hasta otro vídeo Os voy a enseñar un pequeño truco para lanzar los juegos sin necesidad de hacerlo desde el VR2. Muy rapidísimo, muy rapidísimo. Debemos tener una herramienta que se llama File Explorer, que es este. Lo ejecutamos. Ahí tenemos nuestro disco, vale, que es la SD. Y le hacemos doble clic al nombre del fichero. y lo ejecuta, lógicamente con el CBIOS, pero vamos a liar aún más el truco, yo no quiero el CBIOS, pues lo quiero ejecutar, le he dado al botón derecho, vale elijo, el clic derecho, Machine Config, y le digo, no, no, no me lo lances con el CBIOS, lánzamelo con un MSX2, y ahí lo tenemos tomar nota